La pandemia deja al desnudo otra epidemia agobiante y de propagación en esta cuarentena. La obesidad, al no ser una patología infecciosa y por, y por lo tanto tampoco contagiosa, se tienden a minimizar sus efectos. Sin embargo, las causas de muerte por enfermedades relacionadas a la obesidad y el sobrepeso aumentan. Los invito a conocer en nuestro programa las razones, las causas que están detrás de este aumento de peso en la población en este tiempo de confinamiento. Es la siguiente nota. Y en el programa estamos ya junto a Giselle Muñoz, nutricionista clínica de Clínica Las Condes, nos acompaña hoy día para hablar de cómo estamos aumentando de peso durante la cuarentena y quizá lo vamos a dejar en cambios de hábito de alimentación en este periodo, ¿no? Exactamente Claudio, bueno gracias por la invitación, eh, sí efectivamente hay mucha gente que se ha desordenado con la ingesta, yo diría que más eh, en marzo cuando partió todo esto que empezó el encierro sobre todo acá en Santiago, después de abril que empezaron las regiones, eh, mayo que seguimos así, ya en junio yo creo que ya la gente se acostumbró un poco a esta Nueva modalidad de, de trabajo, de casa, de los niños estudiando la casa, etc. Pero la verdad que sí, efectivamente la gente está subiendo mucho de peso. Están consultando harto para poder hacer el cambio ahora eh, de haber tenido un aumento de peso durante los meses anteriores, porque ya la gente se está asustando y yo creo que también la gente ya está tomando como un tema de autocuidado con esto, porque efectivamente yo le digo a los pacientes que si ahora ya llevamos 4 o 3 kilos, que eso es lo que se ha evidenciado, no acá en Chile solamente, sino que en todo el mundo, ¿ya? Han habido casos de aumento de peso de 30 kilos en el mundo. Entonces, la verdad es súper dramático, ¿sí? Pero el promedio, el, eh, Giselle, ¿el promedio de, de, de, de alza de peso es de 3 a 4 kilos? ¿Ese más o menos es el promedio? Sí, ese es el promedio de aumento de peso que hemos tenido nosotros acá en Chile en pandemia. Hay gente que más, hay gente claro. que menos, ¿sí? Sí. ¿Ya? Pero la ansiedad del encierro es una cosa realmente... Muy importante. ¿Y qué pasa? Muchas veces, ¿qué es lo que describen los pacientes o las personas que eh, normalmente me consultan o a otros nutricionistas, colegas, etcétera, o que también aparecen en los estudios que no tienen mucho tiempo para poder cocinar porque les ha costado volver a acostumbrarse a tanto la cocina, estar en la casa, porque tienen que trabajar, hay que ver a los niños, hay que, eh, en el fondo, hacer el aseo de la casa también, esa, hay una serie de cosas que nos van generando problemas, entonces qué cosa más fácil que llamar por teléfono y pedir una comida china, o, o por teléfono y pido un sándwich, y eso ha generado un aumento de peso bien importante, y en la noche además que muchas veces el hecho de trabajar en algunas personas se le ha hecho más trabajo todavía. Sí, claro. estando en la casa, porque quizás pierden tiempo con cosas más chicas. Entonces, el tema de pedir mucho a domicilio ha llevado mayor ingesta de comida chatarra, comida rápida, alta en azúcares, además de la ansiedad. Muchas mujeres me dicen, Giselle, yo estoy con un tema ansioso terrible. Entonces, voy a una, quizás ahora que abrieron algunas comunas, a una panadería a comprarme el tema dulce y la verdad es que eso eh, es un tema porque nosotros ya en Chile, en nuestro país tenemos, como sabemos, tasas de obesidad muy elevadas tenemos tasas de personas con enfermedades crónicas muy altas entonces si es que vemos que vamos subiendo de peso así quizás de aquí al verano vamos a tener a todos nuestros diabéticos descompensados las, las, las presiones por las nubes más enfermedades crónicas quizás el otro año también entonces, efectivamente hay que tener harto cuidado y el tema del autocuidado y hacerme responsable en este momento es fundamental. Fundamental. Dice, ahora, claro, han cambiado los hábitos de alimentación. Eh, tú dices, claro, sí. se, sabe, se, ha, se ha consumido y hay mucha promoción y mucha oferta de comida rápida, ¿no es cierto?, a, a domicilio. Sí. Eh, también se, se están, se, a lo mejor se eligen fórmulas de repente de alimentos procesados por la rapidez sí. que ello significa. De, de sí, claro. los, el tema la arroz y todo, eh, pero también hay otras realidades de gente que también está aprovechando, y, y hay harta gente aprovechando de, de también, de cocinar más quizás, de, de, de, de poder meterse un poquito más en la cocina, porque estamos obligados, porque antes quizás las personas que trabajaban, te invento, en cualquier lugar de Chile, y tenían sí. que ir a, la, a una colación, iban a, qué sé yo, a, a, a la pica, al restaurante, iban con su, eh, vale de restaurante, fijáis, para poder ir, ir a comer un casino, eh, eh, y tenían ya ahí su alimentación, no tenían que trabajar ni pensar en hacerlo. Pero hay otra cosa sí. muy importante, que también quemábamos calorías porque nos desplazábamos más, porque por último sí. estábamos obligados a subir a lo mejor la escalera al tercer piso, te invento, porque desde, desde el metro hasta la oficina teníamos que caminar todos los días, te invento cinco cuadras, gastábamos sí. más, pero hoy día ese, ese gasto Calórico ya no existe, o sea, hoy día es pantalla-computador, pantalla-computador, toda la gente que está en teletrabajo, por ejemplo, eh, y sería. Y es una realidad que también está afectando mucho a los niños, porque los niños tampoco Pero, tienen recreo, no están jugando, o sea, ni siquiera hay, hay partidos de fútbol, la no está jugando al, al, al a pillarse, no sé, mil cosas que hacen los colegios, y están en, en, en las casas también, igual que los papás enfrentados al tema de... Eh, de, de so Sí, ¿qué es lo que pasa y lo que más me pasa ahora con los pacientes o pacientes en el fondo mujeres, muchas veces hombres también, pero que, que, que en el fondo ahora, claro, cocinan en, en las casas, pero es como, claro, la más in, el tema de la inactividad física y de vuelta al sedentarismo que quizás antes teníamos una rutina de ir gimnasio, ahora tenemos el gimnasio cerrado. Hay gente que le gusta el tema del gimnasio porque se motiva. Yo, Giselle, necesito como otro factor externo que me ayude. No, pero solo como que me cuesta un poco, entonces ese tema de que muchas veces nos, nos cuesta entrenar un poco solo eh, se hace un poquito más complicado el tema sí, de que yo creo, creo que en el último tiempo hay mucha gente que también se ha puesto a cocinar un poquito más y eso yo lo encuentro muy bueno, yo normalmente trabajo harto con menús, con recetarios que siempre estoy tratando de crear nuevos y la verdad es que la gente está aplicando el hecho de, de cocinar, aprender más a cocinar también, pero el tema del sedentarismo es, es, es un, un cambio de hábito que hemos tenido que, que Incorporar en, en, en realidad, o sea, que, que, que se nos es un poquito obligados a tener que pasar por esto. Pero ahora, un tema importante es quizás dentro de mi casa buscar un lugar para quizás comprarme, invertir un poquito de plata en una, en una bicicleta estática, en alguna elíptica, en algo. Eh, yo el otro día, por ejemplo, me compré una bicicleta de spinning que no me costó tan cara en una página web, porque hay unas que son carísimas, pero era la opción que tengo en mi casa, porque si no era súper difícil salir. Yo veo Ñoñoa, por ejemplo, entonces ahora podemos salir un poquito más, pero en algún minuto nos vuelven a cerrar. Entonces, hay que tratar de, ojalá, poder tener una rutina de un poquito de ejercicio que nos va a ayudar a nivelar el cortisol, tenemos que salir ver que el entrenamiento nos ayuda mucho a nivelar esta hormona que es del estrés, es de la angustia, de la ansiedad, que efectivamente está muy alta en estos periodos y las endorfinas que generamos con el entrenamiento nos ayudan a disminuir, esto es cortisol, entonces por ese lado también nos ayuda a reducir, o a, o a no subir tan rápido de peso, a controlar el peso, a controlar el tema del estrés, son vías de escape que ahora tenemos que buscar en nuestras casas. Sí, Igual, sí. Sí, fíjate que, que, que este tiempo demanda por sobre todo, yo creo que claramente al principio era una angustia permanente, sigue siéndolo, pero yo creo que hoy día ya estamos claros de que el tema de la pandemia no, no, no, no tiene una solución inmediata. Eh, Remontas de a marzo, abril, cuando todos pensamos que a finales de mayo ya, ya volvíamos a casi normalidad, que esto era un mes de sacrificio y después volvíamos. Hoy día cada vez hay más interrogantes sobre distintas materias y entendemos que esto no es lento, es muy lento. En base a eso yo creo que también hay que llevar un mensaje a todas las personas de tranquilidad y también de empezar a trabajar cosas que quizás en el pasado no trabajamos y que tienen que ver con la autodisciplina y con el conocimiento de quién somos. Yo creo que es el mejor momento para empezar a entender en qué estamos. Eh, y en eso, fíjate, yo creo que el tema de ser disciplinados y ordenados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú señalabas lo que tú estabas haciendo con el tema del ejercicio. Yo a través de las redes sociales y a través de todas las preguntas que recibo a diario de mucha gente que, que está preocupada por esto sí. siempre recomiendo ser disciplinado y ponernos un horario no anotar las cosas sino que decir ok yo por ejemplo a mí personalmente me gusta entrenar más en la noche entonces yo a las 8 de la noche todos los días entreno una hora una hora y media entonces poner una y decir sabes que yo voy a dedicar una parte del día y que no es que es un tiempo de inversión, que eso es súper importante que la gente lo entienda. Hacer ejercicio es invertir. Invertir en estar mejor, tú decías, tener endorfinas tener una buena calidad de vida, control de enfermedades como diabetes, hipertensión y otras enfermedades, ojo, que no estando, pueden estar latentes o pueden aparecer. Entonces, destinar un tiempo para eso. En el tema de la alimentación, fíjate que conversando con, con, con personas, hay un montón de cosas entretenidas que está haciendo la gente también, eh, viendo que están subiendo de peso, ¿te fijas? y que es si en la semana tienes un trabajo en teletrabajo o estás preocupado de tu hijo de la casa un montón de cosas que hacen que el día pase rapidísimo para algunas personas sí. es preparar tus alimentos el fin de semana sí, claro entonces si, si yo y la, las legumbres por ejemplo que es importante tener en la, en la semana una o dos veces a la semana las legumbres las puedes preparar en la semana las puedes preparar las puedes pasar las puedes congelar y puedes pero, la semana ir sacando así de rápido, un minuto, por lentes lentejas, garbanzos, lo que tú quieras. Lo mismo sí. la ensalada, la ensalada no, no, no dura mucho en el refrigerador, la idea es que estén 24, 48 horas, pero ya puedes picar, sí, rayar zanahoria, deterrar. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sí. Y yo creo, y yo creo que también puede ser, no sé si esto experiencia, que yo creo que hay que apelar a la organización, a la creatividad, para poder controlar nuestro peso. Yo creo que, que, que siento yo, en lo que yo he podido experimentar, que creo que por ahí va la cosa. Sí, yo creo que también, que por ahí va la cosa tiene que ver con un tema de organizarnos. Como bien dices tú, el tema del entrenamiento es fundamental, creo que toda la gente sepa que ojalá podamos hacer un poco de ejercicio, porque nos sirve para poder manejar esto, que en realidad el tema de, de, lo, de nuestra cabeza nos maneja todo, nos maneja el tema ansioso, nos maneja el tema de poder ver el control del de, autocontrol con ciertos alimentos. Si nosotros tenemos buenas vías de escape con el entrenamiento sería una muy buena alternativa, pero siempre asesorarnos, no llegaría a hacer ejercicio, ojalá asesorarnos con personas especializadas muchas veces. Y si ya sé entrenar, fantástico. El tema que bien me dices tú de las comidas que uno puede congelar uno puede congelar carbonada legumbres, tener todas las, la, la, las verduras y eso lo podemos hacer el domingo después el miércoles y nos queda y después no, no el fin de semana, y eso perfectamente se puede organizar, betarraga zanahoria, hay verduras que se pueden congelar también, entonces claro, tiene que ver con un tema de organizar la casa que no es necesario estar en, el, en el, la cocina todo el día, pero sí, eh, muchas veces ojalá tener alimentos frescos para poder llegar y preparar y que sea simple, que no sea algo tan tan complejo y de, de pérdida de tiempo para algunas personas, porque mejor dicho, no es pérdida de tiempo, es inversión como bien dices inversión. tú, es inversión en mi alimentación en mi nutrición y en mi calidad de vida, porque por más que trabajemos tanto, si después estamos enfermos nos sacamos nada con trabajar tanto, ¿cierto? Absolutamente. es como, sí, como contradictorio. Y, y, y yo siento lo que te decía al principio, yo creo que, que pasa por un tema de organización, de disciplina, de orden, porque nos claro. cambiaron el mundo, porque en el sí. fondo, claro, entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana o a las 9, salíamos a las 6, 7 de la tarde, almorzábamos en un lugar, en el casino de la empresa, en un restaurante, en un localcito, no sé, o nos llevamos a una... Una colación, una merienda y comíamos en la oficina y estaba todo como un ordenadito, como una maquinita. Así funcionábamos, ¿no? te fijas. Right, right. Pero hoy día nos movieron el piso y nos dijeron: Ok, hoy día la responsabilidad de organizar su vida, sus tiempos de trabajo, de alimentación, de ejercicio, están en sus manos. Ya no tiene el gimnasio donde está comprometido a ir o ya no está la gente en la plaza. No, Siempre claro. El que ustedes contrataron y una vez a la semana va el profesor a la plaza y hace ejercicio con todo. No, ese profesor ya no está. Ya no Ahora, está le pasaron las llaves de la responsabilidad de una sana alimentación, de hacer ejercicio sí, claro. y de estar en buenas condiciones, fíjate, entonces yo creo que eso hoy día, hoy día lo tenemos que tomar con responsabilidad, yo creo que desde el programa, bueno, nuestra misión justamente es esa porque Giselle, ¿no es cierto?, poder abrir sí. un poquito más los ojos a la gente y que tomen el control de su vida, la pandemia nos está diciendo, oye, toma el control ahora de tu vida y de ti. Sí, es súper importante lo que dices tú Claudio, que efectivamente si es que nosotros no nos hacemos cargo de esto y con nuestras familias también, efectivamente el riesgo de enfermedades que pueden venir a largo plazo claramente pueden ser más importantes, por eso que tiene que ver el autocuidado y la conciencia y también nos sirve desde, desde nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra salud mental, Todo nutrirnos bien, actividad física son fundamentales. Giselle Muñoz, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti, Claudio, todos los que nos están viendo y que se cuiden mucho, porque efectivamente estas cosas de transición, ahí me da un poquito de susto, pero hay que tomarlo con calma y siempre los recuerdo. Sí. Paso a paso. Oye, paso la, a hemos paso. Visto, la hemos visto acompañada de su, de, de su perrito o perrita ah, Tengo no. que presentarla. Se llama Cleo. Es ahí está bien, la Cleo, mira. Bien, sí, sí, sí, se llama Cleo. Ahora está durmiendo siesta, sí pero sí, es una regalona. <risa> sí, una rica. Adoptada una la construcción, se lo pasó mal así que la ella es una la agradecida de la vida. vida. Qué lindo. Oye, además es tiempo para arreglar a nuestras mascotas, ¿ves? ¿eh? Por supuesto, Qué sí, a la más feliz con uno en la casa. ¿sí? Dicel, muchas gracias. Que estés gracias bien. A ti, bien. Linda, gracias. Igualmente, cuídense, chao. Chao.